Qué tal amigos del Noticiero 90 minutos, soy Alejandro Palacio, presentador de La voz Kids. Estoy aquí con Laurita Tobón, que ella también es una de las presentadoras. Seguramente va a saborear el moquito que me está quitando, pero adicional a eso los invitamos de corazón a que no se pierdan la tercera temporada de La voz Kids con moquito y todo. Toma lo tuyo, baby. Toma tu moco, baby. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Para los que se siguen uniendo a esta familia tan linda, les cuento que hoy es un día demasiado especial para mí. Hoy es el día que estamos anunciando a los medios de comunicación que la voz, Kids, comienza. Y bueno, quise traerlos a este backstage. Cómo es mi vida normal cuando yo estoy haciendo esta labor de presentación. Quiero mostrarles mi camerino. Ustedes ya conocen a este chico tan guapo y tan hermoso Por acá está el gamerino Y no saben quién acaba de llegar Es que yo no podría vivir sin ella Mami, ah. no, no, no, mamá oh, Miren hola. quién llegó Mamá hola, oh, mamá, mamá, tengo nervios No me vas a decir que estás embarazada No <risa> Mi mamá, es que no me vayas a decir que estás embarazada bueno, este es mi camerino, bienvenidos a mi camerino, está un poco desordenado, pero bueno, estoy muy nerviosa, estoy feliz y bueno, eh, Edwin va a ser el encargado de mostrarles cómo nos va bien, hoy. Bien. Los quiero, los amo. Que odio, oh, o sea, me cae en un Mentira, los amo. amo. Ay, Extrañado. Ay, hola, Aureliano. Hola, un saludito muy especial a todos los seguidores de Laurita, esta hermosa dama que definitivamente pues, va a alumbrar todos los hogares colombianos. Tómalo ah, besote para todos. Toma lo tuyo, baby. Toma tómalo. Tómalo tómalo lo tuyo. tuyo. Puede También ser. puede ser una variación. Tú puedes utilizar, dame lo tuyo ¿eh? ¿Salió bien. ¿Salió bien? ¿Salió bien? Ya ha sido lo más lindo que se dio. Bueno, primero que todo, quiero no un saludo muy especial a todos los televidentes. Pero lo más bonito, definitivamente, ha sido compartir con estos niños. Qué bonito y para ti, Lau, ha sido que la mamá de todos tus niños. ¿sí? No, no, mamá no. todavía, ¿no? Sí, no no estoy lista, pero podría decir que tú soy una madre niña, no, soy ¿no? de niñas. La hermana, la hermana mayor. La hermana mayor. La La hermana mayor. Si la hermana mayor. La todos mayor. La A mayor. Alejo, cuéntale a todos mis seguidores en mi canal de YouTube, ¿qué hace un presentador para los nervios? Antes de hacer un. Miren, ya tengo la iglesia. <risa> Lo más importante es la respiración. Hay, no que, hay, que, hay que respirar profundamente. Hay que dejar que el aire fluya. Esto te va a ayudar mucho. Adelante, respira. Levanta las manos. Levemente levanta las manos. Así. No puedo mucho. Así. Así. <risa> de verdad, así es. Eh. Y ahora, colócate las manos acá. Este es el segundo ejercicio que es para quitar la tensión de acá y así. ¡No, <risa> Y el último, el último ejercicio es obviamente como penetrarte con tu compañero <risa> Preséntame a tu perrito Aureliano Aureliano Yatra ¿Cuántos años tiene? Perdón, meses. Tiene cuatro meses. El man está aquí dándome consejos. Es La mascota oficial del equipo ya entra en la bosque. ¿Sí o no? Sí. Mira, el camino. ¿Qué es tu ¿Qué es tu Seba, si eres buen padre. ¿Qué es tu amor? Encontrar salida al agua que se acabó de tomar. Que sirvo la comida. Le doy dulces. Dulces. Le presento mujeres. ¿Por, ¿Por qué, la, qué la cara del perrito se parece tanto a la tuya? Ah. Dicen que el perro se termina pareciendo a su amo y ambos tenemos bueno, cara verdad. tierna. Las tingüeras, tingüera, timüras, de Colombia.com. Yo soy Laura Tobón, dándoles la bienvenida a este gran lanzamiento de La Voz Kiss. Bueno, mis amores bellos, ya se dieron cuenta de cómo es un día laboral en mi vida. Estoy mamada, o sea, estoy exhausta. No se imaginan, pero este video lo voy a despedir con... Mi hermosísima, bella, linda, tierna, Fanny. Una anécdota especial es que la voz es Team Fanny. ¡Team Fanny! Hemos dado <risa> mucha rora con Fanny. Ah, ella es de mi team. Ah, okay. Team Fanny. Somos funny. team Fanny, ella, ella no es niñas. Team Cepeda ni Team Yatra. Ella es Team Fanny. Como sí. los Yuri. Y Yuri también. Obvio. <risa> Fanny, despídete de, de mi canal de YouTube. Los Diles quiero. a todos que los queremos mucho. Los quiero mucho. Y bueno, Team Fanny, tu canal de YouTube tienes que todo enfilado a Fanny <risa> Team Fanny, Team, Team Fanny, Fanny, Team Fanny. Fanny. Fanny. Eso, es, eso es lo que es poder femenino y alianza entre mujeres, complicidad. Donde no, no, me, no estamos oigan, dando no más lo oigan. El eh, se no tienen Que, y oír. que nos oír. Matan. Bueno, eso. no lo Que no lo no mi gente linda, los esperamos el martes, 27, por el canal Caracol. En este, el mejor programa de la vida de Colombia. ¿Qué es? La, voz. la voz, kids. ¡Los amo! Gracias por estar conmigo. Suscríbanse ya mismo.